Reemplazar una tarjeta verde o green card perdida o robada Si ha perdido su tarjeta verde o si es robada o dañada, necesitará reemplazarla. En este breve video responderemos las preguntas más frecuentes sobre el reemplazo de una tarjeta verde o green card. ¿Cómo reemplazar mi tarjeta verde? Debe llenar el formulario I-90 para reemplazar una tarjeta verde. Si está solicitando desde los Estados Unidos, deberá completar y firmar el formulario I-90, luego enviar el formulario, la prueba de apoyo y la tarifa de presentación. Puede solicitarlo en línea o por correo. Típicamente, necesita incluir una fotografía o la original si está disponible de su tarjeta verde y una copia de identificación emitida por el gobierno. Si su tarjeta verde fue perdida o robada mientras estaba en el extranjero, entonces deberá regresar a los Estados Unidos para presentar el formulario I-90. ¿Cuánto cuesta reemplazar una tarjeta verde? La tarifa actual para presentar el formulario I-90 es de 540 dólares. Eso incluye una tarifa de la cita biométrica de 85 dólares. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento para reemplazar una tarjeta verde? En general, toma entre 6 y 9 meses reemplazar una tarjeta verde. Si está listo para reemplazar su tarjeta verde, Rapid Visa puede ayudarle. Llame al 800-872-1458 o visite rapidvisa.com para comenzar ahora. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.